Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función, les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión voy a hablar de Venom Let There Be Carnage, la secuela de Venom de 2018 de la que hablé hace poquito en el podcast, pueden ir a escuchar ese episodio si quieren y ahora vengo a hablar de la secuela que la vi el pasado día jueves, el día de, del estreno me gusta ir a ver las películas para el día del estreno, en especial por un tema de de no colgar, no tanto los spoilers, porque los spoilers llegan de igual manera, si tienen que llegar, la verdad que son un mal de esta época que es difícil de evitar, mucho más si uno está muy metido en las redes sociales y sigue, por ejemplo en mi caso, cuentas de Instagram que informan sobre rumores o noticias en concreto de Marvel, por ejemplo, entonces es complicado escaparle a los spoilers, pero bueno la piloteé bastante bien con el tema del gran spoiler de esta película, la escena post créditos ya voy a llegar a ese tema. Bueno, en general las películas que tengo ganas de ver las veo el día del estreno y este fue el caso de Let There Be Carnage. Una película que me gustó, la verdad no, no puedo mentir, o sea... Lo dije con Venom de, de 2018 No sé por qué menciono a la película de Venom como Venom de 2018 Porque en realidad no hay otra película de Venom Entonces la aclaración de que es de 2018 es medio innecesaria Así que a partir de ahora, Venom que me gustó? Esa película me había gustado Lo aclaré en el podcast cuando hablé de, de esa película Y la verdad es que la secuela me gustó No puedo mentir y decir No, la verdad, qué película horrible Qué película espantosa La verdad es que me gustó Tiene sus fallas A ver... No es perfecta, está lejísimos, años luz de ser una película perfecta. Está hasta lejos probablemente de ser una buena película, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Una película que a una persona le guste personalmente, no significa que sea una buena película. Te puede gustar una película que técnicamente... No sea una buena película No sé si entramos en el terreno de Guilty Pleasures Pero casi Hay veces que es así Una vez hablaba con alguien sobre el tema de Admitir que una película es buena Más allá del gusto personal Porque en algunas ocasiones Una película no nos gusta Y es una película que la verdad es buena O sea, por muchos aspectos Es una película que es buena Pero a nosotros no nos gusta Y hay que saber diferenciar entre un gusto personal y que el producto, película, serie, música, lo que sea, es bueno. Y en este caso, bueno, al revés, ¿no? La película no es una gran película, no es una buena película, pero como dijo, por ejemplo, Lucas Baini. justamente hablando de esta película, es un desastre, pero que sirve, que funciona. Y, y es así, eh, la verdad que... Tiene sus fallas, tiene sus cosas que realmente no me gustaron y que llega a un punto que probablemente esas cosas que no me gustaron también tienen su parte en la que me gustaron. Ya voy a entrar en ese detalle del humor. Más específicamente me refiero al humor. Sé que es algo que a muchas personas no le funcionó por reseñas que estuve viendo y por cosas que estuve leyendo. A mí me funcionó, pero hasta ahí. Por eso este doble pensamiento de está bien, pero no tanto, al final del día la verdad que es una película que, que disfruté, la verdad que la disfruté, es una película que recomiendo, si pueden, que vayan a ver al cine, porque la verdad que las escenas de acción, esto también estuvo muy bien, duplicó lo que se había hecho en Venom, que a mí me gustó, o sea, Destaqué que las escenas de acción estuvieron bien en esa película, y acá la verdad que eh, me, me gustaron mucho. Y acá es donde destaco el hecho de ir a verla al cine, porque los momentos de Carnage, la verdad que son increíbles. Se disfrutan mucho en pantalla grande, y, y la verdad que vale la pena verlo todo eso en, en el cine. Y la batalla final. La batalla final que... Superó completamente a la batalla final de Venom eh, Empecemos por el hecho de que se veían bien todos los personajes Eso la verdad que ya cambia muchísimo Lo esencial, ¿no? Porque si no vemos quiénes están peleando La verdad que no sirve mucho Pero no voy a entrar mucho en detalles Porque puede que sea spoiler Pero todo ahí la verdad que que, que ayudó mucho y, y fue una batalla más larga eh, que, que la película anterior también el simbionte que tuvo su rol de villano en esta película tuvo un rol de villano más importante que en la primera película, entonces eso ayudó probablemente un poquito más y además es Carnage que al lado de Riot o sea, a Riot no lo conoce nadie Carnage es posiblemente uno de los villanos más importantes de Marvel, directamente entonces la diferencia es lógica partiendo desde, desde ese punto pero además la película lo manejó bastante bien, pudo ser mejor la verdad, pero siento que puede volver entonces voy a esperar a ver qué es lo que pasa, si es que vuelve Carnage en un futuro, ojalá que sí porque la verdad que me gustó eh, no digo que no me haya gustado en esta película, siento que Pudo haber hecho mucho más Así que Eso es lo que espero que, que en una futura Película, que es obvio Que va a llegar una tercera No sé si es oficial por parte de Sony Sí de, de Tom Hardy Es oficial que, que va a haber una tercera película eh, Pero No sé si Carnage va a estar Involucrado, me gustaría que sí Que vuelva O para una cuarta, no sé, porque la verdad que Puede gustar más o menos Venom eh, Pero es inevitable que es un éxito en taquilla Y entonces eso termina siendo lo que a la gente que hace estas películas le termina importando No directores, actores, me refiero a, a la gente que produce estas películas Que está detrás, detrás de estas películas No detrás de las cámaras, sino bien detrás moviendo todos los hilos, entonces bueno si es un éxito en taquilla y como lo fue también la primera es obvio que va a haber una tercera y que puede haber más, así que es lógico que, que va a llegar en un punto, y la verdad que Venom yo creo que la gran mayoría esto sí esto sí lo veo marcado, claramente porque sé que la primera película por ahí dividió aguas esta también, pero... Si hay algo que la gran mayoría quiere y en lo que la gran mayoría coincide es en Venom. En Venom y en Tom Hardy interpretando a Eddie Brock, entonces ahí claramente hay un personaje bastante querible en, en el cine y eso, más allá de las películas, mueve muchísimo y, y es lo que realmente importa en un punto. Me gustó, me gustó esta, esta secuela bastante bien. En el cine se disfruta bastante, eso la verdad que es algo que ayuda La experiencia en el cine en realidad ayuda mucho, pero en esta película la verdad que se disfruta mucho más Es divertida, ya voy a meterme específicamente en el tema del humor, pero la verdad que en general es una película divertida La sentí un poquito más oscura, que la primera tampoco es oscuridad máxima como, bueno, estamos contando la historia de Joker, no eh, pero eh, se notó por momentos eh, como más oscura que la primera. Aunque también tiene esa parte de, de película más amena, más, eh, no diría familiar, pero como más digerible en un punto, por poner otra palabra para divertida. Porque realmente la palabra que se me viene a la mente es que es divertida, pero digamos, para explicarlo un poco mejor, es como más... Eh, amigable la película En ese sentido Es directa, como fue Venom O sea, la historia eh, Puede ser que Otra vez se caiga en eso de Es tan fácil la historia Y es tan Simple que eh, Es eso O sea, no hay más entonces Puede ser que al ser tan directa Tan simple, tan fácil Se vea como algo malo yo necesariamente no lo veo como algo malo Otra vez volviendo al punto de Estoy yendo a ver una película de Venom No estoy yendo a ver una película de Martin Scorsese Sin sacarle mérito a Andy Serkis Como director de esta película Pero de nuevo Con lo que hablaba en el episodio anterior Hay que saber lo que estamos yendo a ver Y la verdad que cuando se va a ver Una película de este estilo Hay cosas que no se pueden eh, Exigir en un punto Y la verdad que para lo que la película vende, la verdad que está bien. O sea, esperaba un poco más, bueno sí, pero tampoco tanto como para decir que me decepcionó. Eh, cumplió mis expectativas y la verdad que eso ya es mucho. Y en cualquier película, ¿eh? eso ya es cumplir la verdad. No le voy a ir en contra de que sea directa, de que vaya rápido. A lo que tiene que ir Porque es parte de, de la película O sea, es parte de, de la esencia de, de este tipo de películas Y la verdad que está bien no, no no lo veo como algo negativo Personalmente Las escenas de acción La verdad que están muy bien Un poquitito más que, que, la, que la primera Creo que esta película en general Me gustó un poquitito más Que la anterior También teniendo en cuenta que ya tenemos a Venom en, en pantalla y ya sabemos eh, De Venom Y todo, entonces Creo que, que por ese lado está Bastante bien, en general En esos aspectos me gustó me gustó Bastante, cosas que Por ahí no me gustaron Tanto, el humor Está bien, a ver Me gustó el humor, pero hay Momentos en los que se excede O sea, eh, es como Creo que una vez Hablé de del dulce de leche en la torta Porque yo A ver, cuando hablo sobre Esto de No recordar bien si dije algo o no Es por Varias razones, primero Porque lo hablo con personas, cuando hablo de películas Entonces al hablar con otras personas Sé que dije algo Pero no sé si lo dije en el podcast Cuando Estoy casi seguro de que lo digo en el podcast Al editarlo no recuerdo si lo corté o no, entonces no recuerdo si queda. Y no soy de escuchar mis episodios del podcast, porque la verdad me da un poco de vergüenza y no tengo mucho tiempo como para ponerme a escuchar. Debería hacerlo, para tomar la costumbre de ver cómo queda mi producto final, más allá de ver cómo queda después de, de la edición en sí, pero ya en Spotify y todo eso. Pasa eso, tengo como una confusión mental de... Lo dije, no lo dije, lo dije en el podcast, se lo dije a alguien Entonces, bueno Pero estoy 90% seguro de que esta metáfora del dulce de leche en la torta La mencioné en algún episodio de este podcast No recuerdo en cuál, pero estoy casi seguro Y aplica con esto del humor en Let the Be Carnage Es una buena torta, está rica ¿sí? Tiene buen dulce de leche Ese dulce de leche que, que nos gusta en la torta pero siento que en un momento alguien llegó con un poco más de dulce de leche cuando la torta ya estaba hecha y dijo... Che, me parece que arriba, si le ponemos más dulce de leche, va a quedar mejor esta torta. Y alguien dijo, no, me parece que no, eh. ya con el relleno estamos bien. Creo que es mucho. Y la persona que tenía el dulce de leche dijo, no, no, no, vamos a ponerle. Y le pusieron más. Y va más dulce de leche y ya en un momento alguien dijo, no, es mucho. Es mucho paso. Pero había otra persona ahí que, che me gusta mucho dulce de leche entonces esto es el humor en Let the Big Carnage se les fue la mano con el dulce de leche por momentos eh porque es como que a ver digamos había momentos en los que le sacaban el dulce de leche y volvían a un humor tranqui pero en otros otra vez un balde de dulce de leche de hecho bueno debería comentar esto en spoilers ya lo voy a comentar es sobre un chiste en la batalla final que esa por ahí es la muestra más clara de este aspecto. Pero siento que sí, se, se excedieron en cuanto al humor. Pero no lo llevo a ver como algo completamente negativo, porque también la película va por ese lado. Entonces, si me decís que es todo seriedad y le querés empezar a meter humor, bueno, eh, sí, lo vería como algo negativo. Pero ya desde la película anterior vemos que están encarando por ese lado, guste o no un poco es ir aceptando que van por ese lado. O sea, es así. Entonces, también criticar eso de... No, la verdad que... Ven, no me haciendo chistes, no. No niego que, por momentos, como ya he mencionado, se hizo todo un poco excesivo. Pero en general, en líneas generales, la verdad que... No me pareció algo tan grave. Está como mitad y mitad. Es que el humor es uno de los puntos... Que me gustaron de la película, pero también es uno de los puntos que no me gustaron tanto. Y el final también creo que va a mitad y mitad. Porque la batalla final está muy buena, pero a la vez es como que, digamos, no me terminó de cerrar. Es como que todo va muy de golpe. Hay un momento ahí que no, no me gustó, con Shriek, Francis Barrison... Que era este interés amoroso de, de Cletus eh, ya lo voy a mencionar también con spoilers, pero fue raro o sea, estuvo bien toda la batalla estuvo bastante entretenida, tuvo momentos muy buenos pero hay algo ahí como que no me terminó de, de cerrar mucho podría ponerlo como algo que, que no me terminó de gustar en la película, pero en línea general la verdad que me gustó la verdad que es entretenida y bueno, se disfruta. Yo la disfruté, estuvo muy bien. Voy a entrar con spoilers porque hasta acá un poquito de lo que hablé sin spoilers. Voy a meterme con, con los detalles. Ya está hecha la advertencia, así que empiezo a hablar. También aclarar que al ser una película que vi una sola vez y que la vi en el cine, si ya les acabo de contar esto de que no recuerdo bien si mencioné algo en el podcast, si lo corté del podcast y se lo dije a mi abuela? No. Eh, ya se murieron todos mis abuelos. Bueno, ¿a mi hermano? No sé. Imagínense que cuando voy a ver una película una sola vez y pasaron varios días para hablar de esa película, me acuerdo de lo que me acuerdo. Eh, además, lo mencioné cuando hablé en este podcast de Shang-Chi, que hablé tarde de Shang-Chi, porque la tuve que ir a ver de vuelta. Pasó tanto tiempo, estuve haciendo tantas otras cosas que... No digo que me olvidé de la película, o sea, no llego al punto de olvidarme de la película, pero por ahí me gustaría hablar un poco más en detalle de algunas cosas y, y no me acuerdo bien, entonces fui a verlo una vez más. También estoy mal acostumbrado con este temita de la pandemia, que muchas de las películas que llegamos a ver son películas que vemos de manera online, ya sea legal o ilegalmente, entonces hay una manera más cercana de poder verlas de nuevo, sin tener que ir a un cine, sin tener que pagar una entrada. Entonces me malacostumbré a eso, ¿sí? Y bueno, si no tengo la posibilidad de volver a verla, ya sea para ver dos minutitos de algo, no necesariamente toda la película. Entonces pasa esto. Digamos que es una reseña hecha con lo que me acuerdo y con lo que pude averiguar de algunas personas que ya hablaron de esta película. Eh, y traté de agarrar lo más importante para no olvidarme de detalles para mencionar. Así que, si me olvido de algo, bueno. Lo siento, pero es lo que hay. Empieza la historia con la presentación de Kletus y de Shriek. Presentación, entre comillas, porque a Kletus ya lo vimos en la escena post créditos de Venom. Pero bueno, para la historia de esta película nos presentan justamente esa historia de origen de Cletus y de Shriek en este... Orfanato en el que estuvieron en la infancia Vemos cómo se llevan a Shriek hacia otro lugar Por sus mutaciones Mencionan en la película las mutaciones Claramente haciendo referencia a su origen mutante Sony no tiene los derechos como para mencionar la palabra mutante Así que lo dicen de esta manera Pero bueno, no tiene más trascendencia adelante en la película Así que bueno es Como ese detalle En el traslado hacia otro lugar Vemos que Hay un accidente y Shriek resulta herida Se da por muerta, más adelante Vemos que no, pero el oficial Que le dispara a Shriek en este Momento de la película Es Patrick Mulligan, que más adelante Va a tener un poco de relevancia En toda la historia Va a tener relevancia, no un poco O sea, va a ser uno de los Personajes importantes, de alguna manera Y que puede ser que más adelante También tenga más relevancia En futuras películas De ahí pasamos al presente En el que Shriek está encerrada En Ravencroft Este lugar Que en los cómics funciona como Una institución mental para criminales Es como, digamos Arkham para DC Bueno, Ravencroft para Marvel Acá está Shriek Encerrada con todas las precauciones para el caso ella tiene poderes sónicos digamos grita y puede romper cosas y todo eso, algo que va a ser un problema más adelante no se utilizaron mucho los poderes de, de Shriek eh, la verdad que no fueron de mucha ayuda y cuando se utilizaron más adelante es como que no no se lo permitieron yendo en concreto a ese momento Carnage no se lo permitió, porque cuando Cletus va a rescatar a Shriek, ya lo hace con el simbionte en su cuerpo. Y claro, ya vimos que los sonidos fuertes, no, no recuerdo bien cuál era el tipo de sonido, pero los sonidos más fuertes y el fuego en concreto son la debilidad de, de los simbiontes, de todos los simbiontes. Y a Carnage obviamente no le gusta para nada esto, y cuando Shriek intenta utilizarlos, estos poderes, que de hecho los utiliza, Carnage se enoja y le dice no piba, la verdad que no, no utilices estos poderes porque me vas a matar y te voy a terminar matando antes es un conflicto que más adelante vamos a ver de nuevo pero básicamente por esto es como que Shriek estuvo un poco atada de manos y pies a lo largo de la película con un bozal, para decirlo mejor Eddie está hablando con Cletus, como lo vimos en la escena post-créditos de Venom, pero acá estamos en otro momento, no es el mismo momento de esa escena post-créditos. Eddie vuelve a hablar con, con Cletus, Cletus quiere que él cuente su historia, no lo hace como Cletus quería. Cletus más adelante confiesa que él quería que Eddie cuente su historia ...de la infancia, básicamente, de los abusos que él sufrió y que lo llevaron a ser un asesino serial. Pero Eddie, lejos de contar esa historia de Cletus, gracias a Venom, porque en un momento cuando se están yendo de, de la celda en la que Cletus está apresado, vemos cómo Venom le advierte a Eddie que hay una habitación con dibujos en las paredes, que era de, de Cletus y y ahí se ven algunas cosas que en el momento no parecen tan importantes, pero como Venom puede retener toda esa información, me encantaría tener ese poder. En ese momento pensé, es espectacular. O sea, se acordó de todo, lo dibujó perfecto. Y quiero quiero recordar a ese nivel todo, espectacular. Eh, muy, muy buen poder de Venom. De todos los poderes que tiene... La verdad que le envidio muchas veces. Al acordarse de todo en detalle, se lo dibuja a Eddie. Eddie no cae de, de lo que Venom está dibujando. Y va más en concreto a una imagen de un lugar parecido a una isla, una costa. Y ahí Eddie se da cuenta de que lo que Venom le estaba diciendo era que en esos dibujos, Cletus tenía las pistas... De los lugares en los que había enterrado a algunos de los cuerpos de sus asesinatos. Entonces, con esto se retoma de alguna manera la sentencia de muerte a, a Cletus. Y bueno, se hace más cercana la fecha para, para esto. Cletus le toma odio a Eddie porque justamente él quería que contara la historia de, de su infancia y Eddie en realidad lo usó como una herramienta para poder llegar a esto de encontrar los cuerpos que no se habían encontrado, se ven una vez más en la celda y ese es el momento en el que Cletus al morder a Eddie adquiere parte del simbionte, esto por culpa de que Venom se enojó porque Cletus le empezó a decir un montón de cosas y Venom, recaliente, lo empieza a atacar y en ese momento, cuando se acercan a la celda, porque de hecho el policía que lo acompañó a Eddie hasta la celda de Cletus le dijo no te acerques, pero bueno, Venom no le hizo mucho caso en ese acercamiento es cuando Cletus lo muerde le dice, he probado sangre y esto no es sangre esta parte del simbionte en el dedo de Cletus se empieza a mover Cletus lo ve como... como Bueno, está bien. Y se lo come. Ya vimos anteriormente que escribió una carta y en ese momento aplastó una araña. Y se comió parte de lo que era la araña muerta. Así que claramente mucho asco no, no le hacían estas cosas. Y ahí vemos ya el escape de Cletus. Porque al momento de su sentencia de muerte, cuando le están aplicando esta inyección letal, la sangre rechaza de alguna manera estas inyecciones y ya esta sangre está contaminada por el simbionte aparece Carnage, la verdad que muy muy buena aparición, me gustó mucho, eh, la verdad que ese momento me gustó mucho y todo el escape de, de Carnage, ya Cletus convertido completamente en Carnage, el escape de, de esta prisión la verdad que muy muy, muy bueno muy bueno todo. Faltó de nuevo, como lo mencioné con Venom, esto de un poco más de sangre. Eh, un poco más de... Es como que la matanza no, no tuvo mucha sangre. O sea, sí fue una locura. Eh, Carnage completamente loco. Pero, de nuevo, es como que podríamos haber tenido una violencia bastante más grande y, y, y no fue así dentro de esas limitaciones la verdad que hay momentos muy buenos de mis momentos favoritos el escape de, de carnage de la cárcel con Cletus que después se va bailando y cantando de, de este lugar en paralelo de alguna manera Venom y Eddie se separan, ya teníamos esta relación bastante conflictiva entre ellos desde la primera película. Acá se muestra mucho más, porque Venom necesita chocolates y cerebros. Y los cerebros de las gallinas, que eran a las que iba a comer, no le alcanzaban, necesitaba cerebros de personas. Y bueno, Eddie le decía, no, o sea, si vas a vivir en mi cuerpo, vivís con mis reglas y no quiero que comas cerebros de personas. Tenés a las gallinas, no con las personas. Una relación que claramente estaba para la separación, se separan. Me pareció raro, a ver, yo no tengo mucho conocimiento en los cómics, averiguo mucho, eso sí, me gusta ver videos de gente que explica cosas sobre los cómics y, y todo eso. Busco mucho en internet para, para averiguar sobre personajes y eso. Pero no, no, no, no tengo mucho conocimiento propio de, de leer muchos cómics. Entonces me hizo ruido esto en la película. Puede ser que sea algo común en los cómics, por eso aclaro. Pero al menos yo no lo entendí. Esto de que Venom y cualquier simbionte. Pero en este caso Venom porque lo vimos. Se pueda separar a voluntad de la persona en la que está. Porque así es como se separan. Venom dice, bueno listo me voy. ...como una pareja y se va. De hecho, este momento me gustó mucho. Me pareció bastante divertido. En el que Venom le empieza a tirar las cosas... ...y le dice, andate de mi departamento. Y Eddie está como, pero es mi departamento, no es tuyo. Y le empieza a tirar todo. Venom se separa después de eso. O sea, el simbionte se separa a voluntad de Eddie. Y yo pensaba que no, no se podían separar así. De hecho, en la primera película vimos que se separaron por los sonidos... Y creo que en un momento Riot lo hace, pero ahí lo podía entender porque era un simbionte. Pero no sabía que se podían separar. Nada, un detalle. En la película que como, ah mira, no sabía que se podía, pero bueno. A partir de ese momento de la separación, Eddie está en su vida normal, o sea, sin Venom. Y Venom empieza a buscar cuerpos para poder habitar, porque no podía estar solo, no iba a sobrevivir mucho más. Ahí tenemos... Este momento de la fiesta que hemos visto también en los trailers, en los avances, en los pequeños avances que, que nos fueron dando cerca de la fecha del estreno de la película. Sé que hay personas a las que no le gustó este momento. A mí me gustó una clarísima, clarísima referencia a la aceptación de la identidad propia. Claramente una referencia a eso. Y todo lo que dice Venom es una clarísima referencia. Me gustó, no lo sentí forzado como... Hay cosas que se terminan forzando mucho en estos aspectos de cuestiones sociales, ya sea como identidades de género, cuestiones raciales, cuestiones políticas, que a veces se terminan forzando en una película y no, no terminan quedando bien. Acá la verdad que no lo sentí forzado. Cómo Venom llega hasta ese lugar, cómo se encuentra con todo, cómo hay un monstruo gigante... Bastante feo en una fiesta y la gente dice buen disfraz Porque era una fiesta en la que muchas personas estaban disfrazadas Entonces eh, no me pareció como fuera de contexto todo Y por cómo nos estaban presentando a este Venom Más divertido, más gracioso Que se termine subiendo al escenario y haga todo esto La verdad que no digo que fue uno de mis momentos favoritos Pero no lo vi mal Venom estaba buscando cuerpos para poder sobrevivir Llega hasta este supermercado de la señora Chen, con otro cuervo, cara a cara le dice a la señora Chen: Necesito comida, necesito sobrevivir, no puedo más. Más adelante vemos lo que pasa, pero en paralelo volvemos a Eddie, que está hasta las manos, porque con el escape de Cletus es una de las personas a las que Cletus claramente va a ir a buscar. Entonces en ese momento Patrick Mulligan lo visita, le dice. ...que esté atento a Eddie por, por todo esto... ...pero Patrick tiene miedo, tiene mucho miedo... ...porque en un momento, cuando Eddie se pone a buscar pistas... ...para saber dónde puede estar escondido Cletus después de su escape... ...encuentra en este orfanato en el que estuvieron Cletus y Francis en su infancia... Un árbol en el que tenían este corazón Y en el que claramente Estaban involucrados Sentimentalmente Entonces 2 más 12 es 4 Patrick recuerda todo esto Recuerda que le disparó a Francis En ese momento cuando la trasladaron Y al darse cuenta De una relación Con Cletus El escape de Cletus claramente se vuelve Algo peligroso para Patrick Después de esto lo mantienen Preso bueno, no, preso eso no, detenido a, a Eddie, porque Patrick también sospecha de él, eh, porque ya vimos en la primera película que Eddie estuvo involucrado en muchas cosas por la Fundación Life y por estos cuerpos que se le encontraron a Eddie en el departamento después del ataque que tuvo por parte de las personas de Life que querían al simbionte y Venom al atacar a todas estas personas, esos cuerpos quedaron ahí y bueno, quedó como todo medio en la nada, pero... Ya estaba asociado a cosas un poco turbias Eddie Y ya con esto, además de que Fue la última persona que habló con Cletus Antes del escape de Cletus, Tenía muchas sospechas Y Eddie le dice Tengo mi llamada Bueno, te voy a dar tu llamada ¿Y a quién llama? A Anne ¿Para qué? Para que básicamente encuentre a Venom <ríe> eh, Otra vez Para que Lo encuentre y Alcance a Eddie para poder unirse e ir contra Cletus y contra Carnage. Ahí es cuando Anne va hacia la señora Shen, le pregunta dónde está Venom, dónde está Venom. La señora Shen le dice que no sabe, pero se da cuenta Anne que Venom estaba con la señora Shen. Vemos como le cambian los ojos a la señora Shen en forma de Venom, y ahí ya directamente están hablando Venom y Anne. Ann tratando de convencerlo de que vuelva con, con Eddie. Venom no quiere volver porque se peleó con Eddie. Y ahí Ann empieza a coquetear un poco. <ríe> me encanta cómo peleas, La verdad que, que me gusta verte en acción. Y bueno, Venom empieza a caer. Se termina adhiriendo nuevamente a Ann. Vemos otra vez a G-Venom. Me gustaría que para la tercera película... Cuarta, quinta, las que hagan de Venom Porque ya veo que van a ser muchas Veamos en acción a G. Venom Porque, a ver, lo comenté cuando hablé de Venom Ann es un personaje que no me terminó de convencer mucho Es como que en la película estaba ahí, pero estaba ahí porque tenía que estar ahí En esta película me gustó un poco más su personaje Lo sentí un poco más suelto ...en cuanto a la historia, pero también es como que sigue estando ahí, no, no hace mucho. Termina siendo como portadora de Venom para cuando la trama lo necesita, porque tampoco utiliza ese poder. De hecho, ella en la primera película menciona que ese poder se sintió muy bien, y bueno, usalo, amiga. Me gustaría que podamos ver a G. Venom en acción, porque Michelle Williams es una muy buena actriz... ...y la verdad que estaría bueno ver a G. Venom en acción... No sé si se puede compartir el simbionte, o sea que Venom se parta en dos y tengamos a Venom y allí venom la verdad no sé, pero no sé, quiero ver a G venom en, en acción, me gustaría mucho. Cuestión, llega hasta el lugar en el que está Eddie encerrado, se escapan, o sea si ya no le alcanzaba a Eddie con tener sospechas de muchas cosas y estar asociado de alguna manera al escape de Cletus. ahora se escapa. De, de esta comisaría entonces otra más para Eddie van hasta la catedral en la que se estaban por casar Cletus y Shriek que era como un casamiento medio raro en un momento lo mencionan boda roja creo que lo mencionaban como boda roja no no recuerdo si era boda roja o boda de sangre o boda sangrienta algo así la cuestión es que la manera en la que mencionaron a esa boda me hizo recordar al famoso episodio de, de Game of Thrones Creo que no fui el único en la sala porque escuché como algún... así, como un suspiro, como algún grito en la sala De... ah, sí, sí, entendí esa referencia No sé si fue a propósito, pero bueno, me recordó a eso Y esta boda consistía en que cada una de las personas tenía que llevar, digamos, a un invitado Un invitado... Del que iban a cobrar una venganza En el caso de Jake era Patrick Mulligan Por eso en un momento Carnage lo termina capturando a Patrick Mulligan Cuando Patrick, después del escape de Eddie Va a buscar a Eddie hasta el departamento Se regaló Patrick Mulligan En el caso de Kletus Él quería a Eddie Porque Eddie no terminó de contar su historia Como quería Kletus Sobre su vida Entonces le guardó mucho rencor, además de que prácticamente con esto de encontrar los cuerpos lo mandó al muere directamente a la silla. Y en el caso de Carnage, él quería matar a Venom. ¿Por qué? Revelación. La revelación más revelación de todas las revelaciones. Por ahí no tanto, si ya saben de lo que estoy hablando. Pero si no lo saben, más adelante en la película, se termina revelando que Carnage... En efecto, es hijo de Venom. No hay mucho para pensar. Es un simbionte que salió de un simbionte, es el hijo. Listo. Y lo quiere matar porque quiere ser el simbionte dominante, supongo yo. Entonces la idea era que cada uno vaya con este invitado al que querían, en pocas palabras, matar. Eddie llega hasta esta iglesia, ya como Venom. Cuando se transforma en Venom, ve que Cletus saca a la luz a Carnage... Y ahí Venom va para atrás y le menciona a Eddie que no, con uno rojo no. Esta referencia no terminó de quedar clara porque no se nos explica por qué el rojo termina siendo un simbionte que le da miedo a Venom. Yo supongo que es una referencia a que todos los hijos de todos los simbiontes son de ese color y el hijo termina siendo más poderoso que el padre en cuanto a los simbiontes supongo que es por eso, pero la cuestión es que Venom no quiere saber nada, Eddie le dice, no, salí porque yo estoy bastante inseguro acá solito, sin vos Eddie le propone un trato a Venom, en el que básicamente podía comerse a cualquiera, entonces Venom festeja, vamos todavía, y se transforma, entonces va a la pelea directamente con, con Carnage. Ahí tuvimos, un poquito antes, este chiste que no me gustó, estos fueron los chistes que, que no me gustaron porque se venía a la batalla, todos ya se estaban transformando, todo muy bien. No me pareció fuera de lugar este Venom gracioso dentro de, de la batalla, que de hecho en un momento menciona algo de ir hasta la muerte. Entonces Eddie le dice, vamos, esa es la actitud. Y Venom le menciona que no, no era por el hecho de ir hasta la muerte para matar a Carnage, sino de que nosotros vamos a morir. Eso no fue lo que me molestó, sino esto de que en un momento... Cuando Carnage le menciona a Venom que es su hijo, o sea, que se dirige a él como padre. Había un padre presente, que era el que iba a casar a Shriek y a Kletus. Y el padre se siente referenciado en, en esa mención. Y Carnage, o sea, Carnage, no Kletus, Carnage, le dice al padre, no, usted padre no, a él, a Venom. Ese chiste no me gustó porque se estaba generando... Un clima de, de batalla inminente, de desenlace, y eso me, me pareció fuera del gua, la verdad. Tenemos toda la batalla que claramente supera a la batalla de la primera película. Esto que no podía mencionar anteriormente, porque posiblemente eran algunos spoilers. Toda la ambientación dentro de, de la catedral, la verdad que ayudó a que se vieran bien los simbiontes. Porque también es de noche. Puede que no se distingan Carnage y Venom. Pero la verdad que se distinguen mucho más de lo que se distinguieron Riot y Venom en la primera película. No tenemos ese momento en el que se hacen como una gelatina y se van mezclando y se van separando. Que eso también confundía mucho acá. Se ven claramente a ambos en pelea la iluminación de la iglesia ayuda muchísimo además se combinan esos colores medio al tono del rojo por parte de carnage y un poco al tono del, del azul por parte de, de venom me gustó mucho o sea hay momentos en, en la iglesia de, de carnage por ejemplo con esta parte del ventanal en la que después aparece Carnage como si fuera parte del ventanal, la verdad que me gustó muchísimo Y la pelea es bastante buena, es muy buena En todo eso, el padre, el que los iba a cazar a Shriek y a Cletus. Termina muriendo porque Carnage se tenía que alimentar De hecho, menciona que era para el combustible, algo que... También mencionó Venom en la primera película, cuando él le arranca la cabeza a una persona. Y en esa batalla tenemos también a Dan, porque me olvidé de comentar que Shriek se había llevado a Ann para que Eddie se termine acercando a la catedral. Entonces en ese momento Dan le avisa a Eddie sobre esto, entonces Eddie va a la catedral. Dan también va a ayudar con fuego. En un momento temí por la vida de Dan, o sea, lo mataban. En esa pelea no tenía chances. Y bueno, no murió por suerte Porque es un personaje que me gusta eh, De hecho Venom al final Le termina diciendo a, a Dan Que le cae bien También le menciona que estuvo como medio de más En la pelea, como que no ayudó mucho Pero le dice que, que le cae bien Pero bueno, Dan termina a salvo Ann también termina a salvo Venom termina venciendo A Carnage Algo que tampoco me gustó en este desenlace, pero no por el tema del humor, sino por el tema de que Carnage, de tantas veces que quiso matar a Shriek por sus poderes, que lo terminaba perjudicando a él, medio que termina dejándola a un lado, más allá de la voluntad de Cletus. Y cuando Venom lo está por atacar a Carnage, Shriek como que se quiere aliar a Venom y menciona esto de que necesitaban fuego, y Venom la mira a ella y menciona que necesitan sonido, bueno, se van a terminar aliando y van a combatir juntos contra Carnage. Bueno, no. Venom lo que hace es tirar al vacío a Shriek, y entonces cuando grita Shriek debilita a Carnage y ahí Venom lo puede vencer. Fue raro, porque me podría haber gustado un poco más que Shriek lo termine venciendo a Carnage termina muriendo entre comillas shriek porque no, no vemos si muere pero nos dan a entender que sí porque se le termina cayendo la, la campana encima pero cae la campana justo alrededor digamos como que ella queda adentro de la campana entonces bueno no, no termina de quedar muy claro como diría jorge desde lo resumo así nomás sin cuerpo no hay muerto así que no lo vimos muy bien si sí, en el caso de Kletus, en el que ya al final Venom le termina arrancando la cabeza. Ahí claramente, a ver, no es Michael Fassbender en modo Android en Alien. O sea, acá claramente le arrancó la cabeza. Pero hay una posibilidad de que Carnage vuelva, porque al estar unido directamente a la sangre, puede revivir de alguna manera a Kletus y... Aparecer directamente como, como Carnage. O al estar adherido a la sangre está de alguna manera en ese lugar. Entonces puede volver sin Cletus. pero puede volver con otro huésped. Aunque Venom se comió también a Carnage. Está esa posibilidad. Venom termina salvando a Ann. Me gustó esa referencia de alguna manera a la secuela de Amazing Spider-Man. En la que vemos cómo va cayendo Ann y Venom la termina salvando con, con sus extensiones Parecido a cómo Peter intentó salvar a Wen en, en esa película. Intentó porque no llegó. En un momento pensé que iba a morir de la misma manera, pero no. Fue como una referencia que, que no terminó igual. Y me gustó cómo fue cayendo Venom. Un detalle, innecesario, pero me gustó cómo fue cayendo Venom. Porque con esto del sonido de the Shriek se separó de Eddie, Eddie cae, pero Venom también cae separado y se va adhiriendo primero a Dan, después a Ann y después a Eddie para terminar cayendo y transformándose en Venom. Me gustó, ese momento la verdad que, que me gustó. Termina la película con Eddie prófugo porque, porque terminó prófugo junto con Venom, obviamente, y Ann con Dan, me molesta mucho que suenen similares los nombres eh, pero bueno es así se termina yendo por la suya como último detalle patrick mulligan que estaba en la catedral también atrapado por carnage que lo tenía como carnada de alguna manera o regalo como se lo menciona ahí para shriek termina muriendo pero no porque cuando vemos al final que estaba como clavado en, en en un lugar de la catedral se ve un brillo en sus ojos, dando a entender que hay un simbionte en su cuerpo. En los cómics, Patrick Mulligan tiene al simbionte Toxin, que posiblemente sea eh, ese simbionte porque es el hijo de Carnage, que a la vez es el nieto de Venom. Y se puede entender que en algún momento cuando Carnage lo tenía a Patrick... Le terminó pasando el simbionte Si no, no se explica también cómo llega un simbionte hasta el cuerpo de, de Patrick Pero puede ser eso Y vamos a hablar de la escena de post créditos. Tenemos a Eddie con Venom En algún lugar de Centroamérica aparentemente Viendo una telenovela Y en ese momento se menciona esto de los secretos De que no hay que tener secretos en una pareja y no sé qué y no sé cuánto Venom le menciona que le estuvo ocultando un montón de conocimiento Que los simbiontes tienen de millones y millones de años Entonces le menciona Si quiere ver algo de eso Eddie le dice bueno, dale Y cuando parece que Venom Le está por mostrar algo Pasa algo en esa habitación Se ve un resplandor afuera Cambia todo, o sea la habitación cambia Y Venom se pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué, qué acaba de pasar? Y ahí en la televisión Vemos a JJ Jameson nada más ni nada menos, Interpretada por J.K. Simmons, otra vez, y lo vemos en el mismo noticiero en el que se presentó en Spider-Man Far From Home, en esa escena post-créditos de aquella película. Y ahí vemos al Peter Parker de Tom Holland. De hecho, lo vemos con el traje, sin la máscara, y el anuncio de ese noticiero es el de que Peter Parker es Spider-Man. Venom lo reconoce, lame la pantalla, como queriendo comérselo, Sale una persona de, del baño de la habitación Viendo a Eddie en su habitación Preguntándole qué hacía ahí Y termina la escena No sé qué pensar de esta escena Porque claramente Venom está en el MCU O sea, está en el universo En el que se revela la identidad de Peter Parker Y en el que vemos al Peter Parker de Tom Holland O sea, es el MCU Y de alguna manera Se da a entender que Ese resplandor que se ve por afuera de la habitación es el hechizo que sale mal de Doctor Strange en No Way Home ahora ¿qué van a hacer con todo esto Venom va a aparecer en No Way Home efectivamente, porque recordemos que está bien, esta película de Venom no es parte del MCU, pero tanto Venom como el Peter Parker de Tom Holland son de Sony o sea, Sony no está haciendo nada ilegal porque son sus personajes el tema es que comparten al Spider-Man de Tom Holland con Marvel Studios. ¿Qué van a hacer? ¿Hay algo entre Marvel Studios y Sony que están planeando a futuro para No Way Home? ¿Para más adelante? No lo sé. Espero que lo que hagan lo hagan bien. A mí me encantaría ver a Tom Hardy interactuar con, con Tom Holland. Me encantaría ver... A ese Spider-Man interactuar con este Venom La verdad que me gustaría mucho Pero No sé, tengo mis dudas Se habla de que en un futuro No muy lejano Pero más adelante Sony quiere juntar a todos los Spider-Man En una película Junto a Venom Contra Null El dios de los simbiontes No sé lo que va a pasar no sé si eso es un proyecto que se piensa para Sony, no sé si es un proyecto que va a tener en el medio a Marvel Studios si va a ser exclusivamente de Sony. No sé. La verdad, hagan lo que hagan, quiero que lo hagan bien y que no sea algo desastroso. Porque además sé que se puede hacer bien, entonces espero que se haga bien. Es una escena post créditos que claramente impulsó a esta película. A ver mentir sobre esto sería algo completamente iluso lo malo es que se termina hablando posiblemente más de la escena post créditos que de la película en sí pero bueno, esta escena post créditos eh, es gigante, realmente gigante y, y bueno, en el cine se vivió como un gol de Messi la aparición de, de Peter Barker en, en esa escena y bueno, espero que lo que hagan Con esta escena, que la verdad que me desconcertó No voy a decir que no me gustó Porque piel de pollo La verdad que todos los Pelitos parados, porque la verdad que Ver eso en el cine Fue muy manija, pero de ahí A tener expectativa, la verdad que no sé Porque no sé Lo que pueden llegar a hacer con Con, con eso eh, A futuro Y bueno, ya que mencioné a Null Null en los cómics, crea una necroespada, como el primer simbionte, y esta necroespada sí la vimos en Marvel Studios, la vimos en el casco de Gela, de hecho Gela usa estas extensiones como espadas que van saliendo de su cuerpo al tener ese casco, que son simbiontes, porque se confirmó por Warif en el episodio de T'Challa, cuando el coleccionista se pone el casco de Gela, que también utiliza esas espadas, él mismo las menciona como necroespadas que la necroespada es justamente eso, este simbionte entonces el simbionte es parte del MCU que de hecho, otro personaje que utilizó una necroespada en los cómics es Gor, el carnicero de dioses que va a aparecer en Thor Love and Thunder, la próxima película de Thor, así que hay una idea de que los simbiontes ya están en el MCU no como Venom Riot, Carnage, Toxin, o sea, estos simbiontes más conocidos, pero sí como simbiontes, como lo que son, en este caso como la necroespada, así que hay que ver, hay que ver, a mí me encantaría ver a Venom dentro del MCU, y espero que con toda esta jodita de, del multiverso lo puedan integrar de alguna manera, y queda esperar, queda esperar a ver qué es lo que pasa y qué es lo que hacen con, con todo esto. Mi calificación es de 7,5 sobre 10. Hasta acá este episodio sobre Venom Let There Be Carnage. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal. Y además en YouTube pueden encontrar esta reseña al toque de Venom, Let There Be Carnage, y de otras películas también hay una reseña de Kate, de Netflix, de The Guilty, interpretada por Jay Gyllenhaal. Voy a subir más de esas reseñas más cortitas... Así que si quieren ir a verla y suscribirse, darle like, activar la campanita, todas esas cosas que en YouTube ayudan un montón, no se dan una idea de lo que ayuda para que esos videos lleguen a más personas, así que pueden ir al canal, que no solamente tiene, como les comentaba, los videos dedicados a los episodios, que son los mismos que están en Spotify, pero con ligeros cambios por temas de derechos, no puedo poner la intro que uso en todos los episodios, la intro de Marvel, canciones, que por ahí pongo al final, no las puedo poner en YouTube, ese es el cambio, pero bueno, está en YouTube por si quieren verlos ahí, los episodios del podcast. Hay también, ahora que estaba hablando de Spider-Man, un análisis del tráiler de Spider-Man No Way Home, también si lo quieren ver. Y bueno, tengo planeado hacer más contenido visual para YouTube, así que la suscripción a YouTube... Me ayuda un montón y me sirve para seguir creando contenido en esa plataforma. Hasta acá este episodio en el podcast. Nos estamos escuchando la próxima después de otra función. Gracias. Eddie